Buenas noches, bienvenidos a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión en Twitch, en Facebook, en YouTube, en YouNow, sean bienvenidos todos, vamos a ver si iniciamos transmisión también en Instagram, eh, vamos a iniciar en Instagram también una transmisión, no pasa nada, vamos a, a darle clic aquí y vamos a iniciar, Arles, un abrazo mi hermano, ¿cómo estás? Anita Nava, bienvenida, Anita, gracias. Mau Acosta, también bienvenido allá en Facebook. Beckersfield o Bakersfield, sí, Beckersfield dice hola, Oxfam, saludos. Entrevístame a mí, dice Urbex Paranormal. Fernando, eh, Fernanda Hernández también. Hola, hola, saludos, saludos, saludos Cristian García, Dan Filomeno también, saludos, buenas noches, Oxlack, saludos. Desde Rosario, Argentina, les agradezco a toda la gente que está entrando en Facebook. Apóyeme con las estrellitas, gente, denle clic en donde están las estrellitas, por favor. Y toda la gente de YouTube, como siempre, les agradezco los superchats que me apoyan cada noche también. Y también les agradezco a toda la gente de YouNow que me apoya con sus likes allá en la plataforma de YouNow. Apóyeme, gracias gente. Y en Instagram también estamos transmitiendo. Les agradezco a todos los que están entrando en Instagram. Vamos a iniciar esta transmisión muy especial, ya que hoy tenemos invitado igualmente especial. En esta ocasión tenemos a Tristan Terror, lo vamos a entrevistar, vamos a saber cómo es que eh, es ser un youtuber de terror, cuándo empezó, cómo inició, cómo le va, si ustedes alguna vez han tenido la inquietud de ser un youtuber que haga contenido como el de Tristan, pues bueno, aquí les va a ir revelando poco a poco cómo es que ha hecho que su canal sea muy exitoso, que le vaya muy bien y cómo es el, el estilo que tiene Tristan muchos de ustedes ya lo conocen, ya habíamos platicado de que iba a estar aquí en la transmisión así que bienvenido a Tristan, vamos a darle la bienvenida Buenas noches mi hermano Tristan, ¿cómo estás? ¿Qué onda Slack? ¿Cómo estamos? Bien, bien aquí, un poco nervioso ya que no suelo hacer esto con, con regularidad Sí, casi no, no sé si hayas tenido la oportunidad de salir en vivo en tu canal o algún video que haya salido, ¿es la primera vez? No, sí, ya había salido antes en varios en vivos que hago, pero casi siempre las hago como en fecha de Halloween o por octubre, entonces, pero es raro la vez que, que hago un en vivo. Bueno, sí. no te preocupes, no, no sientas nervios ni mucho menos, aquí estamos para platicar y conocerte un poco más todas las preguntas que te vamos a realizar las eh, tomas muy relajadamente, no te preocupes, aquí es una plática, una charla entre amigos, entre colegas, youtubers que hacen contenido paranormal o de terror, ya nos irás platicando lo que haces, primero quiero saber por qué Tristan Terror, por qué tu canal se llama Tristan Terror? porque qué se llama Tristan Terror? <risa> pues mi nombre real es este Tristan, así tal cual Tristan, Solo ¿Tristán es tu con... nombre ¿Así? Sí. Ah, ok. Sí, Tristán. Y pues al principio me llamaba nada más así, Tristán. Y no hacía contenido de terror, hacía como videos de tops curiosos y, y así. Pero ya cuando empecé a hacer contenido de, de terror, ya orientado a lo paranormal y el misterio, pues ya le puse el terror. Y como que hice un juego de, de, un juego de palabras con mi nombre. Y la cambié por Y y salió el nombre de Stan, y ya muchos me conocen como, como Stan nada más. Como Stan, pero eres Tristan, tu nombre es Tristan. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún otro nombre aparte de Tristan? No. Muy no, bien. No es mi único nombre. Entonces, ¿cuándo abres tu canal de YouTube? Yo lo abrí por eh, julio del 2018, más o menos. Sí. Sí, lo abrí por julio del 2018. Me acuerdo que en ese entonces estaba de moda lo de el fenómeno de Momo, que hablabas como a un número misterioso y te contestaba una mujer y que te decía tu ubicación y que te iba a matar y no sé qué. Pero sí, sí fue en, ese, en esos momentos justamente cuando estaba de, de moda Momo. Tú abriste tu canal y ya tenías la idea de hacer contenido paranormal o por qué decides abri abrir tu canal? Pues... A mí siempre me gustó todo lo referente al misterio, al, a la onda paranormal. De hecho, te seguí a ti desde, pues, inicios de la década pasada, por el 2011-2012. O sea, que tuviste una década? <risas> sí, ya, 10 años. Cuando tuviste la bronca con los de Extranormal. Entonces, Ajá. ahí ya conocí tu canal, empezaron a salir otros. Y, pues, sí, aparte de YouTube, pues... Como que las películas, las historias de terror, las leyendas mexicanas siempre me llamaron mucho la atención. Y por eso siempre me, me ha gustado mucho lo de, lo de Misterio. Y ya empecé a hacer contenido de Misterio en el canal porque empecé a subir uno que otro relato de terror que me encontraba en Facebook y así. Y me gustaba más hacer ese tipo de contenido que, que el que hacía antes, que era como de datos curiosos y todo eso. Entonces decidí darle a al terror, en un uh -huh. principio tenías tu computadora y tu teléfono y ya desde ahí comenzaste con estas herramientas que tenías o cómo fue que, que empezaste, Sí, fue con una laptop viejita que tenía, entonces este ahí fue fui dándole primero eh, para enseñarme a editar, enseñarme a, a usar así que el micrófono, los efectos y todo eso, todo lo que pues conlleva la elaboración de los videos, porque si sí es como que, si no lo has hecho antes, si sí es un paso un poquito complicado, en el que aprendes con la, con la experiencia, con el hecho de hacer y, y hacer videos, porque pues no tomé ningún curso ni nada, yo creo que así lo hacen muchos, y pues sí, con la pura experiencia. Le vamos a mandar un abrazo a José Flores, que nos está apoyando con 20 dólares, Gracias mi hermano José Flores, saludos, un abrazo, José. saludos. Cuéntame entonces, Tristan, tú te... Eh, ve ¿Veías algunos youtubers y te inspiraste en alguno de ellos para hacer tu primer, tu primer contenido? Sí, yo creo que mis inspiraciones fueron... Fueron Dross y este... Uriel de Relatos de la Noche, creo que fueron como que las personas con las que... Me inspiré mucho a hacer como mi tipo de narración y mi, y mi contenido. De hecho, al principio, como que le tiraba mucho a hacer como contenido de relatos de la noche, como que una imagen no estática, pero sí como muy minimalista en la cuestión visual y el relato de terror, una historia de terror paranormal y, y así. Desde que iniciaste, eh, ya tenías un estilo para narrar o ha evolucionado tu estilo de narración a lo largo de, de este tiempo? No, sí, ha, ha como evolucionado en, bueno, como que mi voz cambió de, de ese momento, cuando empecé, ahorita ya como que ha cambiado un poco, o sea, sí, como que maduró un poquito mi voz y aparte, pues como que ya tengo más facilidad de, como de, de darme a entender, más que nada en los guiones y todo eso como que sí ya me, me desenvuelvo mejor. ¿Cuántos años tienes? 21. Tienes 21, y ahora te dedicas completamente a ser youtuber? Sí, ahora sí que es lo único que hago. Antes de, de que fueras youtuber, ¿en qué trabajabas o qué hacías? Estaba en la escuela. Ajá. Estabas en la escuela. Sí, ahora sí que terminé la prepa, eh, intenté, eh, ahora sí que, entrar a la universidad y no, no pude. Y se, ahora sí que se intervino esto de YouTube y, y pues me quedé aquí. que sigo haciendo contenido y pues es mi trabajo actualmente. ¿Tienes intención este de entrar a la universidad, estudiar una carrera? Probablemente sí me gustaría, pero descuidaría el canal. Y la forma en cómo ahora funciona YouTube, digo, a diferencia de cómo era antes, uno no puede dejar tanto tiempo el canal porque... El, el algoritmo nos nos nos devora así si, ahora sí que si descuidamos el canal y ahorita trato de, de enfocarme en esto y pues sí dedicarme a esto y más adelante sacar proyectos no sé como algo referente a lo audiovisual o sea como cortos de terror o algo así o incluso un libro pero no sé estoy pensando bien bien qué hacer ya estás decidido a seguir esta trayectoria, primero como youtuber y seguramente vas a querer ir escalando, haciendo otras cosas, es, es interesante porque, bueno, no siempre uno tiene que estudiar para que le vaya bien en la vida, eh, estudiamos porque, pues, para tener la, la oportunidad, eh, si no tienes gran talento, pues ya con el estudio te da la oportunidad de salir a la vida y tener un trabajo y demás, pero en realidad hay gente que no ocupa est estudiar. Yo, en tu caso, como acabas de mencionar, si descuidas el canal, se puede venir abajo, y déjame decirte que yo hice eso. Me metí a la universidad cuando estaba con, con mi canal de YouTube, tengo apogeo, y efectivamente, efectivamente tuve que descuidar el canal por atender la universidad, y y me fue mal en el canal, y la verdad de la escuela no me sirvió para nada, entonces pues, es algo que yo quería hacer porque al igual que tú, eh, no tuve la oportunidad de, primero de entrar a la universidad y cuando ya la tuve, eh, yo, yo pude eh, pagarme la universidad y todo, pero en realidad al final de cuentas yo ya había hecho un camino y lo descuidé por por empezar la universidad, no te estoy diciendo que ya no hagas la universidad, a lo mejor más adelante te, te nace pero mientras tanto me, qué bueno que estés centrado en lo que estás haciendo y que sepas que el momento que está pasando tu canal es un momento importante y que no debes de descuidarlo al contrario tienes que sacarle el máximo provecho en los momentos como estos en donde el algoritmo en donde la gente en donde tu estilo en donde tu trayectoria ya te está dando buenos resultados generas buen ingreso sientes que ganas muy bien en youtube pues yo diría que pues sí. Sí, más o menos. Ahora sí que creo que si estuviera en una carrera, tal vez no ganaría lo que gano aquí, pero sí, vamos, vamos bien en ese sentido. El, el dinero que, que ganas, eh, ¿ayudas en tu casa o todo es para ti? ¿Qué haces con el dinero que ganas? No, sí, <ríe> ayudo a mi casa. Sí, ahora sí que para la despensa, lo los servicios y todo eso, pues sí, trato de encargarme porque, pues no sé, siempre he sido así desde que trabajé antes de antes de YouTube, como que era así, de poner para la casa o traer algo para la despensa o lo que hiciera falta, sí, trato como que de ayudar a, ahora sí que a mis, a mis papás. ¿Te das algunos gustos? ¿Eh? ¿Compras cosas? ¿Sales de viaje? La gente conoce tu canal, conoce tu <risa> contenido, le gusta todo lo que haces, pero ¿sabes? Yo creo que nunca nadie te había preguntado este tipo de cosas y es interesante conocer a quién está detrás de esos videos. Entonces, por eso te pregunto, eh, si te das algunos gustos, ¿ales de viaje. Eh, pues de viaje casi no, no es que no me guste, pero pues ahorita trato como de llevarme la relax en ese sentido porque... Bueno, soy un poco paranoico en el sentido de, pues como que de salir de la ciudad, ¿no? Que como que yo veo muchos documentales de cómo está el interior de la república y todo eso, y pues está muy salvaje, ¿no? Bueno, en todos lados, pero sí, de, de salir así a viajar casi no. Y pues de comprarme cosas, pues, últimamente he comprado, pues, me compré una guitarra, ahora sí que una guitarra que quería desde hace tiempo y sí, solamente eso, y ahora sí que más, como un setup mejor para mí, para, para la computadora, una, una gráfica y todo eso para que pues, salgan mejor los videos, cada vez, cada vez más salgan de mejor calidad, salgan trato mejor de ahí. invertir en eso. ¿Cuántos videos haces a la semana? Pues depende, ahorita las últimas semanas he tratado de llevar un ritmo de un video cada dos días, son videos sí, un día sí, un día no y así. Pero a veces sí los hago cada tres días. Regularmente. ¿Cuánto te tardas en hacer un video? Eh, Tus videos como... son aproximadamente los últimos que he estado viendo, como de veintitantos minutos, ¿no? Sí, siempre son arriba de 20 Bueno, eh, regularmente son siempre arriba de 20 minutos. Y pues me tardo como un día, un día y medio más o menos, en, en, hay, hay personas que me ayudan con los guiones y todo eso, para que salga más rápido los videos, pero en la edición y la grabación, pues sí me llevo como un día y medio aproximadamente. O sea, tienes, tienes el tema, platícanos cómo armas un video desde cero, y quién te ayuda, y cómo es el proceso de hacer un video para toda la gente que quiera hacer videos como los tuyos, ¿cuál es el proceso? ¿Cuándo inicia? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuántas personas te ayudan? Etcétera. Pues. Primero, como que pienso en el, en el tema que voy, a, que voy a abarcar, ¿no? Regularmente me baso como que en lo que. en lo que piden los suscriptores, por decir, me piden un, un iceberg en específico, ¿no? Pues sí me pidieron el de la Ciudad de México. Y a veces hay, hay este. como temas que que ya sé que puedan servir para cierto iceberg, y ya los voy escribiendo y los voy investigando, por ejemplo, en el de la Ciudad de México, hay un tema que, que recién salió, que es sobre la venta de huesos eh, fraudulenta en el canal, digo en el canal, en la ciudad, Ajá. y este, ya me puse a investigarlo, desde cuándo existe, que los precios que, en los que dan los huesos, lo, las personas estas que hacen las exhumaciones ilegales, y sí, o sea, ah, trato de resumir como que cada puesto que hago del iceberg, ya lo escribo, lo redacto, lo grabo, ya cuando lo grabo, pues ya empiezo a editar el video. Ya en la edición pues ya nada más lo renderizo y ya lo, lo subo. Pero sí, o sea, el proceso es ese, el de investigar, escribir, grabar y editar. Grabar la voz... Eh, ¿Te tardas mucho grabando la voz? Eh, no, creo que es de las cosas más rápidas. Mira, mucha gente me está preguntando eh, que por qué usas mascarilla, que si no vas a mostrar la cara, que por qué está ah. tu misterio. Eh, ¿tiene, eh, eh, ¿No quieres mostrar tu cara eh, o alguna vez la has mostrado? ¿Es, no, ¿Quieres mantener el misterio? Sí, de hecho es como que el... como que el sello del, del canal o del del personaje de de Stan, pero sí, este, sí, así salgo cuando te digo que cuando llego a hacer este, lives o en vivos, salgo con la mascarilla y ya como que ciertos suscriptores ya me ubican así con, con la mascarilla Oye y entonces te lleva todo el tiempo, todos los días, desde que te levantas hasta que anochece haciendo contenido eh, investigando o editando para tu canal de YouTube Sí, no, bueno, no tan así, tan estrictamente, pero sí, sí trato de enfocarme mucho en esto. Más que nada porque como lo ve como, como un trabajo, pero pues sí trato de ponerle mucho empeño a esto. Entonces, ¿tienes novia? Eh, sí. <risa> ah, sí, ¿tienes, sí te has dado el tiempo para tener novia. Sí, sí, es que la, la tengo desde antes del canal. Ah, sí. ya, entonces, desde que estabas en la escuela ya tenías novia. Sí, sí, sí. sí y y ya, a, hasta el momento, sigues. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya con la novia? Ya cinco años, bueno, cuatro y medio, casi cinco. Casi cinco años. ¿Y qué piensa ella de lo que haces? Eh, le gusta, le gusta eh, como que también este tema de, del misterio. No, es muy no es muy fan así de canales de terror, pero pues sí le gustan los, los videos que hago, y pues sí me apoya en esto, me apoyan pues en todo lo que ha sido el proceso de, del canal, desde que éramos, bueno desde que éramos poquitos en el canal, hasta ahorita. Oye, ¿cómo, ¿te acuerdas cuál fue tu primer video? ¿Cuál fue el primer video que hiciste? El primer video... <risa> El primer video fue como, como un, un top, porque como por el 2018 2017, 2018 estaban de moda los tops, así como tops pequeños de cinco puestos o de siete puestos. Ajá, y había otros? uno, ajá, pero más, eran como de curiosidades o cosas, cosas curiosas así del mundo. Y okay. e hice un top 5 de razas de perros eh, extrañas, ¿no? O sea, curiosas, ¿no? Sí. Y ese fue el primer video. Y ya lo borré del canal porque, pues, como que no me gustaban en nada. Y decidí borrarlo. Pero sí, ese fue como mi primer video. Nada, nada que ver con lo, ¿Con lo, con que lo paranormal. Es... Pero oh. sí, ese fue el primer video. Ese fue el primer video. ¿Antes te tardabas más en hacer videos? o ya, ya tienes más velocidad ahora? ¿O cómo es? Pues sí... Eh... Eh, como que avanzado en ese sentido de la velocidad o, o del. o de que sea más este. como más rápido todo todo el, todo el proceso, pero antes pues los hacía más rápido porque eran videos como de 8 o 9 minutos. Entonces, ahora sí me tarda un poquito más por, el, por lo que duran, porque a veces duran hasta 27, 28 minutos, pero sí ya, ya los hago más rápido, o sea, como que ya. Tengo más fluidez en todo eso. Sí, eh, ser, eh, lo más tedioso es estar buscando las imágenes para ilustrar el video, ¿no? Um, sí, un poco porque trato como de... como de... de explicarme bien mediante las imágenes, o sea, me refiero a que como que trato de escoger bien exactamente una imagen o un video para explicar bien lo que estoy, lo que estoy narrando, porque a veces... Me puedo encontrar una imagen, pero como que no define bien lo que, lo que estoy eh, dando a entender a las personas. Mira, hay gente que me pregunta que, que muestre un poco tus videos. Aquí estamos viendo los primeros videos que, que tenías y noto que al principio comenzaste a... Bueno, ya cuando tocaste el tema paranormal, comenzaste a subir videos de los, los videos paranormales que salen, ¿no? Que surgen en internet. Estos en donde les ponemos las, las los círculos rojos o las flechitas, ¿no? Sí, Así sí, sí. tus videos. Sí, pues era una forma de, pues de atraer como que el público con el clickbait. Pero sí, eh, antes lo hacía mucho eso de, de los círculos. A veces lo hago, pero eh, rara a la vez. Digo, no está mal, creo que, creo que es buena, o sea, es como que buena estrategia. Sí, pero como que siento que hay que saber usarla, siento yo, pero ¿Cuánto? casi no lo ocupo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a subir videos hasta que empezaste a tener seguidores? Ahorita tienes casi 600 mil seguidores, o sea, vas por el millón de suscriptores y tus vistas también eh, llegan a un alcance muy, muy alto. ¿Cómo fue en esos primeros, eh, esos primeros momentos en que subía los videos? y no tenías vistas, ¿cómo fue? ¿no te desesperaste? ¿cómo empezaste a tener las primeras vistas? ¿y qué, qué pasaba con los comentarios? pues no, no me desesperé al principio, bueno, nunca me desesperé creo, o sea no, no, no recuerdo yo un momento en el que me haya frustrado porque no tuvieran visualizaciones, solamente que pues sí fue como mucho tiempo, o sea, ahorita ya lo como que lo veo en retrospectiva y digo, pues fue mucho tiempo el estar haciendo videos y que no, no solamente que no ganara nada, sino que también, pues no, pues no, no viniera nueva gente, no, no no no tuviera un público, no marmara de una audiencia. Fue como año y medio en la que estuve, pues, haciendo videos y, pues, llegaban, si llegaban a mil vistas, yo creo que estaba muy alegre porque era un... Era un logro que llegaran a mil vistas los videos. Fue como, fue al inicio del 2020 cuando, como empezó como que a, a crecer el canal. Fue por un tema muy curioso que no sé si tú, yo, tú lo hayas, este, abarcado o lo conozcas, que es este, el de Selene Delgado. Era sí. sobre una chica desaparecida que, que, que salía en el canal 5 por el por ese pequeño segmento de, de servicio a la comunidad. Entonces, este yo, yo vi ese video en el canal de, de una chica que se llama Marijo Paranormal. Ah, en el y canal de y, y me, me sacó mucho de onda y me, como que sí, sentí miedo, auténticamente sentí miedo de ese video, porque se me hizo muy misterioso. Subí ese video y con, con, con ese mismo empezó a, a alzar el canal, y también con los de leyendas urbanas de la televisión mexicana, que era como que un, un tema relacionado a este, entonces, este, pues sí, con ese empecé a, a tener más visualización, más alcance con las personas, y pues me fui haciendo poquita, poco a poco de una audiencia, ya tiene dos años que fue eso. Exactamente, en el 2020 tiene dos años tu canal, Empezaste en el 2018, cuando lo abriste comenzaste a hacer videos. Sí, sí, luego, luego. Entonces pasaron dos años, tuvieron que pasar dos años para que tu primer video pegara y comenzara a atraer a gente, que es este que estamos viendo en pantalla, el de Selene Delgado. Dos años pasaron. Sí, aproximadamente, o año y medio. Como año y medio pasó y le pegas con este video de Selene Delgado y después con uno de Luisito Rey que también te funciona mucho. Bueno, ahorita ese video ya tiene muchas vistas, creo que tiene 300.000 mil o algo así, pero en su momento no, no llegó a mucha gente. En su momento. Fue, no? fue ese y el de Selena Delgado y el de las leyendas urbanas de la televisión. Ah, exactamente. El primer video que hiciste de las leyendas urbanas de la televisión fue como el segundo que te, que te pega fuerte y que la gente comienza a comentar mucho. ¿Por qué si tienes 21 años... Eh, eh, te alzas con dos videos que tienen que ver con cosas de los años ochentas y noventas no sé pues me llamó mucho la atención, yo de niño recuerdo que, que me acuerdo del servicio de la comunidad que lo pasaban así pues esporádicamente en, en el 5 mientras uno veía caricaturas y todo eso, entonces sí, yo nunca había Serena Delgado, nunca me acuerdo haberla visto, de hecho creo que dejó de salir cuando yo ya veía pues televisión en el 5, pero sí, yo me acuerdo de, de ese segmento de la, de la TV abierta. Sí, pero tú cuando naciste fue en el año 2000, ¿no? Sí. En el año 2000, o sea, esto que estamos viendo son videos de los 80 de los 90s, ¿dónde encontraste esta, este primer video que estamos viendo que es el de las en los misterios de la televisión mexicana, ¿dónde encontraste estas primeras historias? Eh, había como un iceberg en aquel momento, o sea, se popularizó como una imagen de, de como varios misterios de la televisión. Estaba como que hecho a modo de broma, pero había también muchos, o sea, muchos tópicos que sí eran como que reales, o sea, que habían pasado como lo que pasó con Paco Stanley, eh, como que el... el mero... mero, mero el, había como una persona que supuestamente vigilaba a los actores del Chavo del Ocho en, el, en los sets de grabación entonces como que fueron temas que me llamaron la atención entonces, mucho, eh, ajá, y ya empecé a sacar los videos y empecé a, como que a alimentar esa saga de la... de las leyendas urbanas de la televisión sí si hiciste la, la primera parte no sé cuántas lleves ahorita ¿Cuántas llevas de estas de las leyendas de la televisión mexicana? Como 20, no, como 30 partes. Como 30 partes y dónde has encontrado o cómo tú decides escoger las historias que van dentro de eso? Porque sí puede haber misterios y leyendas, historias por ahí en la televisión mexicana, pero para hacer 30 partes, ¿ya te inventaste algunas o algunas las hiciste misteriosas? No, pues mucha, muchas, ahora sí que de lo que viene en... En esas en esa sección del canal pues fue alentada por los mismos suscriptores. O sea, ponían temas y ponían como que tópicos de la televisión que pues se me hacían misteriosos o si no eran misteriosos eran como que un poquito pues turbios, ¿no? O sea, no no no tienen que ver exactamente con algún misterio, sino más que nada con la política o con Malos manejos de Televisa y todo eso, como que corruptelas, y pues las fui metiendo a como a leyendas urbanas de la televisión. No eran exactamente leyendas urbanas, pero quedaban bien en la sección y las fui metiendo. Fuiste, pues ya tienen como 30, dices, 30 partes de este de las leyendas de la televisión mexicana. Son lo que te funcionó, ¿no? Desde la, la en de Selene Delgado, después viene estos. Y cada uno de esos eh, tenías, o sea, viste que la gente los aceptaba muy bien y entonces seguías haciendo de estos, de este tipo. Así es. Sí, le gustó mucho a las personas y también a mí me llamaba mucho la atención, entonces pues los empecé a hacer. Empecé y empecé a hacer de esos videos. En ese momento, por ejemplo, ese tiene 10 minutos de, de duración. Eh, ¿En qué momento comienzas a hacerlos de más de más duración y por qué? Pues creo que pasó como gradualmente. O sea, como que no era la intención hacerlos tan, tan largos, pero se fue dando. De hecho, sí, no sé en qué momento como que fueron incrementando tanto de, de duración. Hasta que ahorita pues, lo regular que, que duran son 20, 21 minutos. Estamos viendo el de segunda. Eh, el segundo capítulo de este, de los misterios de la televisión. Eh, ¿Qué onda con el Chavo del Ocho? Porque ahí tienes una miniatura donde el Chavo parece muerto. ¿Qué pasa con esa historia? Ah, ese era el de. El capítulo perdido del Chavo del Ocho. Supuestamente, cuando salieron las. Como los DVDs de del de Chavo del Ocho, de la serie, hubo un capítulo que se saltaron, no sé si fue. El. O sea. Iba a la continuación del 85, se pasaron al 87. Entonces, ese capítulo supuestamente abordaba la muerte del chavo, que pasaba que lo atropellaban. Eso <risa> creo que fue como un como una crepipasta, pero supuestamente, mira, ahí están, Ajá. supuestamente fue una idea que tuvo Gómez Bolaños por dar fin a, a la serie del chavo del 8, iba a acabar con la muerte de del chavo. Así okay. tal, tal cual, este, es, iba a ser el final del, del programa, supuestamente. Entonces, en ese episodio abordamos eso esa misma leyenda. ¿Esa es una leyenda urbana, es una creepypasta o es real? No, según yo me quedé en que no era real. O sea, fue como un... Sí, fue como una creepypasta. Ok. Vemos también uno de mujer casos de la vida real que hay con, con esa parte. Pues lo que pasaba con mujer casos de la vida real es que abordaba temas muy pues muy crudos, o sea, temas reales, muy crudos que pues que pasan en, en la sociedad mexicana, ¿no? desde hace muchísimas, muchísimos años. lo, lo fuerte o lo, o lo que provocó mucho mucho interés por los, por este tipo de videos de Mujercados de la Vida Real, era que te pasaban los capítulos a, en horario matutino, o sea, tú podías venir de la escuela, regresar de la escuela y ver como en, en este programa violaban a alguien o, o mataban a alguien, o sea, como que historias bastante fuertes para que las pasaran en ese horario, ¿no? Y muchos las vimos con en compañía de, pues de nuestros padres o o tal vez uno indagando la televisión se encontraba con ese programa y veía ese tipo de cosas. Entonces yo creo que por eso mismo le interesó mucho a, a la gente ese tema. De Mujer Casas de la Vida Real, eh, 30 casi, 30 capítulos de esta serie que haces y que le ha gustado a la gente. ¿En alguno de ellos has tocado el programa de La Hora Marcada? Sí, sí hubo un capítulo donde lo, donde lo abarcamos. Ah, ¿y tú viste alguna vez La Hora Marcada o viste los capítulos? Sé que no fue de tu tiempo, no, no, tú, no pudiste verlo, pero ¿has visto algunos videos en YouTube sobre La Hora Marcada? Vi vi uno, eh, o sea, cuando investigaba para el video vi uno de, de La Hora Marcada, pero fue un capítulo o dos que vi, me parece, solamente, ahora sí que los vi para la investigación del canal, digo, del video en sí. Alguien te dijo de los de los comentarios, alguien puso sobre la hora marcada. Sí, muchos me dijeron que era como que estaba bueno para meterlo en un, en una próxima parte de leyendas urbanas. Oye, estoy viendo también que dentro de estos videos tienes uno de Jacobo Greenberg, pero eso ah, ¿sí? fue hace, hace un año y estoy viendo que últimamente se ha hecho muy famoso, no sé por qué se hizo famoso, o por qué todos están hablando del tema de Jacobo Greenberg, pero tú ya tenías un video de él hace un año. Sí, eh, creo que ese, ese tema pertenece al de como misterios de la política y la historia mexicana, me parece, pero igual fue por comentarios de, de gente que me decía que hablara sobre, sobre tal tema, entonces lo busqué y vi que ya había varios videos en YouTube sobre eso, entonces decidí hacer una investigación y hablé sobre el tema. Me parece increíble que, que por ejemplo, tienes videos como, cinco videos de terror que no deberías ver solo, y son videos, pues, paranormales, tienen uh -huh. 50 mil vistas, pero el siguiente video que sigue es Leyendas Urbanas de la Televisión Mexicana, no sé qué capítulo sea, pero esa tiene casi ochocientas mil vistas, se nota la diferencia, o sea, tu, tu gente, tu público, eh, le interesa mucho más eh, estos como crepipastas que hay dentro de la, de la televisión mexicana que los mismos videos que pudieran ser hasta reales de fantasmas. Eh, sí, ese video de, de eh, ¿cómo dijiste? de. Los cinco videos de terror que no deberías de ver solo. Sí, esos son como, como un recopilatorio de, de igual como de evidencia paranormal. Y pues sí, no sé por qué como que hay más interés sobre cierto tema delante de otro. Pues digo, como que no sé, debe de haber como que una explicación ante eso. Pero sí, la gente, por lo menos la audiencia del canal está más interesada como que a ese tipo de misterios o de o de leyendas de la televisión. Sí, yo creo que es la forma en que lo, lo presentas. Estoy viendo, y yo creo que tu éxito tuvo que ver precisamente con eso, con las leyendas urbanas de la televisión mexicana, por todos los capítulos que hiciste al respecto. ¿Crees que haya no. sido ese, esa serie la que te hizo crecer? Sí, sí, en parte sí fue esa serie la que dio a conocer el canal, y pues la seguí haciendo porque creo que uno no, o sea, yo tenía planeado como que dejarla como hasta la parte 20 o veintitantas, 20 pero como que atraer un nuevo público al canal creo que siempre es bueno, o sea, siempre eh, va a servir porque va a haber un punto en el que voy a dejar de hablar de, de ese tema y pues tengo que tener como que una audiencia, ¿no? que aunque ya no hable de ese tema, pues se sigue quedando para ver otro tipo de videos, entonces creo que ese es el, esa es la razón por la que seguía hablando de, de leyendas urbanas de la televisión, porque claro. ahorita tienen buenas vistas, pero hace como un año no, no tenían tantas, o sea, sí, como que se han ido juntando como que las vistas o el interés por este tipo de, de, de leyendas o de, o de misterios. O sea, como que... Actualmente ese, estos videos han estado siendo como publicitados más por YouTube y ha sido más del interés de la gente, por eso han tenido tantas vistas. Casi llegan al millón de, de vistas todos esos, esos videos, a, mu, a diferencia de uno que haces, por ejemplo, del hombre lobo de Coita en Chiapas, ¿no? Que son casos uh -huh. específicos. Esos tienen buenas vistas porque son bastante buenas vistas, cualquiera quisiera tus vistas pero no se compara con el que haces de los misterios de la televisión o las leyendas urbanas de la televisión mexicana. Y como te repito, muy curioso que tengas 21 años y que este de leyendas urbanas son puros casos ochenteros y noventeros. Sí, sí, de hecho, pues casi todos. Hay uno que incluso hablo de, de cosas de... digo, creo que a muy pocos de los que han visto los videos les tocó, pero misterios también como de la época de oro, del, de, del cine de oro mexicano, ahí sí. abarqué una leyenda de Joaquín Pardavé que supuestamente lo enterraron vivo uh, el misterio también de la muerte de Miroslava Stern ¿Eh? y que los ¿Conoce? añadía a la perdón, conoce a Miroslava Miroslava es de los, de esos años de los 50, de los 40 sí, sí, sí pues lo, pues los añadía a la, a la serie igual, este pesantes. Ya eh, estoy viendo también que después de esta serie de los las leyendas de la televisión mexicana comienzas a hacer cosas también de los productos, de las marcas, ¿no? Ah, sí, algunos abarqué algunas marcas como Sabritas o Bimbo. Exactamente, ¿qué hay de los de los casos de Sabritas? Porque a ver si encuentro el video eh, para el título que decía el de Sabritas, ¿recuerdas cuáles? este es el iceberg de sabritas Ah, ok entonces yo, yo quiero dejar los icebergs para el final pero después de los de las leyendas urbanas hubo otra serie comenzaste a hacer otro otra, alguna otra serie o de ahí ya pasas directamente a los icebergs fue la televisión fueron los no sé, de misterios de la política y la historia ah. mexicana Exactamente. Bueno, más o menos por la misma por la misma época y por la misma temática sobre los políticos mexicanos y sobre las leyendas urbanas de México así es, sobre las leyendas urbanas sí, estoy, ¿tú eres de Ciudad de México? sí sí, de la ciudad, estoy viendo entonces que, que todo tu contenido o bueno, este contenido que ha llamado mucho la atención tiene que ver con México y con la televisión o con las leyendas de México en, en tu Analytics los, los eh, principales que ven tu canal, ¿son de México entonces? Sí, como el 80%. Casi un 80% son mexicanos. ¿Y los demás, eh, de qué otros países te ven? Al, son de, pues, latinos, de Latinoamérica, y como que también hay varios de Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que es el segundo lugar debe ser Estados Unidos los que te ven y después por ahí Argentina, Colombia, ¿no? Perú. Sí, sí, más o menos. Sí, los mismos son, mi analytics me muestra los mismos, eh, eh, igual, la, el número uno que me ve, es claro, es México, el segundo es Estados Unidos y me, el tercero me parece que es Argentina y el cuarto es Colombia y después viene Perú, casi, casi estamos igual, pero entonces te has enfocado mucho en, estos, eh, en estas leyendas de la televisión mexicana, eh, para que sigas haciendo, eh, estaría súper bien que te aventaras ahora ese tipo de leyendas de la televisión, pero por ejemplo, si quieres agarrar del público argentino, hacerla de la televisión de Argentina, o de la televisión de Colombia, o de la televisión de Perú, que son países más grandes de, de Sudamérica, y que también son eh, que tienen más interactividad, o interacción más bien en redes sociales. Sí, de hecho estaba implementando una sección diferente que era Leyendas Urbanas de la Televisión Mundial que nada más tiene dos partes y abarqué pues diferentes igual leyendas, misterios de la televisión pues por decir abarqué temas de la televisión española y de la televisión este norteamericana también, creo que también tuvo un, un tema de la televisión argentina me parece pero sí, nomás fueron dos partes. Dos partes. Dos capítulos. Sí. Pero obviamente, si de México ha salido infinidad, seguramente de cada país podrían salir muchos otros capítulos y sería interesante ver eso en, en tu canal y también en la parte de las leyendas. Por ejemplo, hiciste de leyendas de México y pues obviamente puedes hacer de otro tipo de, de leyendas en, de otros países. Aquí, uh -huh. eh, por ejemplo, hablando ahora de la competencia un poco, o de los o de otros youtubers que hacen el mismo o similar contenido, eh, a pesar de que se hable del mismo tema, por ejemplo, tú puedes, tú hiciste los de leyendas mexicanas, hiciste de Pascualita, hiciste de La Planchada, etcétera. Uh -huh. Si yo lo hago, eh, no tengo la misma respuesta de la gente. ¿Por qué? Porque creo que lo que buscan o lo que ven en ti es tu estilo. Entonces, eso es lo que... El tema que les presentes, ¿les gusta de la forma en que tú se las presentes? Pues, creo que... Creo que sí, o... No sé, o sea... Yo a veces trato de pensar como que eso mismo, pero no estoy seguro si... De verdad les gusta que... Que se hable de esos temas porque yo los hablo, o sea, por hablar de esos temas es porque me ven o por la forma como lo hago no, no sé digo yo como que sería un poquito atrevido de mi parte decir que me ven por, por, por mi voz o por por cómo los explico pero no no sabría <ríe> decirte bien si, si me ven por por cómo los hago o, o qué onda nos, nos podrías gracias a Alonso Nava gracias por esos super esos 30 pesotes Alonso Nava un abrazote eh, Trista, nos podrías hacer una demostración cómo inicias algunos videos con, ya, con tu narración, porque ahorita te estamos escuchando como Tristan, pero como están, un inicio de una narración. Eh, como ¿Qué te gustaría que leyera? Eh, no, no tienes ahí ningún, ningún guión, ¿verdad? Para que leas. Entonces eh. hablas de, sobre algo, el, el último video que hiciste, por ejemplo, que te acuerdas seguramente más. Eh. A ver, a ver si puedo tener aquí un guión a la mano. Exacto, para, para escucharlo en vivo, para <risa> verlo, cómo es que narra sus historias. ¿Has tenido comentarios de que de chicas que te dicen, qué bonita voz tienes? Este, Sí, pues creo que a muchos les gusta <risa> la voz. Bueno, ahora sí que la forma en como narro los videos. Sí. Uy, se fue Tristan. O sea, yo creo que quitó, yo creo que estaba viendo algún guión y quitó la, el, el link. Se le ha a la, la transmisión al buen Tristan. Vamos a esperar a que regrese, a ver qué le sucedió. Ya está de regreso, miren, ya está de regreso. No pasa nada, no pasa nada. Se abrí el, ahora sí que el, el programa, el Word, y se... Se quitó la transmisión. Ahí está. No pasa nada. Eh, déjame ver si se puede. Si no se va. ¿Si ¿Sí me escuchas ahí? Sí, sí, te escucho bien. Ah, ok. Este tengo aquí un iceberg que hice ya hace un, un tiempo, entonces no sé si podrá, es que no sé. A pesar de que pues lo, pues mucha gente lo me escucha, como que sí es un poquito diferente ya estar frente a a varias personas en vivo. Entonces, sí, me da un poquillo es, de... Es una exclusiva, es una exclusiva. Sí. A ver. Facebook fue creado por una ruptura. Se dice que las grandes personalidades de la historia consiguen... Ok, es que tengo aquí cortado el, el guión. No, este. no pasa nada. Ok. Eh, este es un iceberg de Facebook que hice hace como un mes más o menos. Ok. Y esto, este es un puesto que viene, a, que viene en el iceberg. No cabe duda que Facebook es todo un fenómeno. Desde su inicio, la red social ya está pronta a cumplir 20 años de su nacimiento y todo lo que ha acontecido y los misterios que ha generado son sencillamente inquietantes, pero sobre todo interesantes. Ya hemos abarcado en la primera entrega varios datos curiosos, aterradores y perfiles de personas notablemente inestables que suben sus pensamientos y contenido en la red azul. Pues, Ok, ok, que... ahí, ahí tenemos a Tristan en vivo y en directo haciendo su narración, no lo hubieran imaginado, pues hoy, hoy lo pudimos ver muy bien, mi hermano, es una voz muy... Eh, pues claro, tienes 21 años, muy juvenil, muy fresca, muy crepipastera, un estilo muy crepipastero, ¿verdad? Sí, un poco. Oye, de los compañeros youtubers, ¿te hablas con algún compañero que haga contenido similar al tuyo? Este, Suelo hablar mucho con uno que se llama Silent Play. Sube videos igual de misterio y de cosas así como... Le gusta mucho abordar los temas como de videojuegos. No sé si esté viendo la transmisión, si estás viendo la transmisión, saludos, bro. Pero sí, es con el que más me llevo y creo que es el único con el que hablo, referente a... a ahora sí que sea un youtuber de terror, porque hablo con otros youtubers, pero son de diferente tipo de contenido. Ok, pero de contenido de terror solamente él. Y entonces, eh, ¿te has, ¿has tenido algún problema con algún otro youtuber? No, hasta el momento, ¿no? Y espero que no, no tenerlo nunca, no soy como de, de problemas, prefiero siempre como que evitar cualquier tipo de trifulca. Bueno, digo, no creo que haya algo en específico por lo que podamos pelear, ya que como que la, la comunidad del misterio como que es un poquito más tranquila a diferencia de otras, pero pues ojalá nunca pase nada, nada malo. ¿Cuáles son los, los canales que son similares a los tuyos? Eh, que la gente sí ve igual a tu canal que el de otros o el que sabes que están junto a tu canal, que tienen la misma fórmula de, de hacer videos y que siempre están presentes ahí. ¿Qué otros canales son? Pues hubo un tiempo en que yo sentí que este Goyi, no sé si lo conozcas, Goyi, el de Proyecto Paranormal, ¿Sí? este hacía videos como parecidos a o sea, hacíamos videos parecidos los dos. O sea, uh -huh. como que sí nos... Hacíamos como que temas bastante parecidos, por decir, de leyendas de la televisión mexicana y todo eso. Entonces, como que empezamos al mismo tiempo y estuvimos subiendo un video, él y yo, más o menos de los mismos temas. Entonces, yo sentía como que eh, él... Como que él y yo hacíamos como que temas parecidos, muy, muy parecidos. Entonces, la gente de él... Veía mis videos y la gente que veía mis videos después veía los suyos y así. Ok, algunos otros canales que sean similares a los a, a tu canal. Pues yo, yo diría que Yoshimitsu, Yoshimitsu Calión también hace también como que contenido, o hacía contenido parecido al mío, pero también él como que ya se fue como que por otro, otra rama diferente. ¿Qué hace ahora? Este, misterios, pero misterios en general, okay. de, o sea, del mundo, también como que habla muchos de misterios japoneses, sí. que están muy buenos esos videos, y creo que ya, esos dos canales son los que yo sentía como más parecidos a, a los contenidos que yo hacía, o que yo hago, perdón. Muy bien, eh, vamos a pasar a la parte de los icebergs que es lo que actualmente se conoce mucho la gente por los icebergs, me están preguntando aquí en el chat sobre eso, y para empezar, ¿qué es un iceberg? ¿Cuándo inicia eso de los icebergs? ¿Quién lo saca primero? ¿De dónde sale la palabra icebergs para presentar estos misterios? Todo lo que tengamos que saber sobre qué son icebergs. Pues los icebergs, yo creo que empezaron desde hace muchos años, como a forma de imágenes, o sea, me refiero a que, creo que el, la, el modelo de iceberg para, para describir algo algo superficial, algo que todos conocemos, que estuviera como que hasta arriba de la imagen de un iceberg, se dio en la deep web cuando cuando existía esa mítica imagen de que en la superficie está el internet que nosotros conocemos como, pues que es todo lo, todo lo que está en... En la red normal, ¿no? Ya mientras más profundo te ibas, ya encontrabas a la deep web y, y diferente como que material extraño que se alojaba ahí. si estaba más profundo. Entonces el iceberg, lo que dice, o lo que trata de, de dar a explicar un iceberg es como varios misterios, este... Uh, ahora sí que abarcándolos desde la superficie como los más conocidos hasta los más profundos que son los que casi nadie conoce y los que son más, pues más fuertes, más oscuros, más perturbadores sí, básicamente esa es la idea de un iceberg ok, cuando tú empezaste a hacer videos de iceberg, ¿ya había videos de icebergs? ya, muchos, sí, muchos muchos, muchos de hecho cuando empecé a hacer como icebergs como que ya, yo sentía que ya llegaba un poquito tarde como que a ese fenómeno, digo, ahorita sigue habiendo muchos videos de esos, de icebergs, sí. pero sí llegué como que un poquito tarde a esa como que a esa moda de, de empezar a, ver, a hacer videos. Pero eh, yo noto que los tuyos son los que han llamado más la atención, ¿no? ¿Crees que seas como el referente de los icebergs o hay otro que es referente de los icebergs? Pues hay, yo digo que hay muchos, o sea, como que hay muchos que hablan sobre diferentes cosas o sobre diferentes temas y pues también tienen muy, muy buenas vistas y también tienen su, como que su audiencia. ¿Cuál fue el primer iceberg que hiciste? Mm, me parece que fue el de YouTube. O el de, de Disney me parece, no me acuerdo la verdad Aquí tengo uno de Disney parte 2 Entonces seguramente a lo mejor fue, fue el Disney parte 1, ¿no? Leyendas, a ver, déjame ver si lo encuentro aquí eh, Leyendas urbanas del iceberg de YouTube Sí, fíjate, al primero que le pusiste, no, al primero que le pusiste iceberg hace el de leyendas urbanas Sí, sí, de YouTube No, bueno, sí, fue el de YouTube El de YouTube ¿Qué, ¿Qué hablaste en ese primer iceberg? ¿Cómo es que se te ocurre? Bueno, ya habías visto videos de iceberg y tú dijiste, voy a hacer un iceberg de YouTube. ¿No había entonces iceberg de YouTube? Eh, la verdad no, no me acuerdo. Seguramente sí había ya un video de, de, de algún iceberg sobre, sobre la plataforma, pero no, no recuerdo yo este que hubiera, un, que hubiera uno antes que el mío. O sea, seguramente sí, sí lo había pero no, no recuerdo realmente si sí, había uno ya sobre este tema. Ok, no recuerdo si había ya uno. ¿Y qué, qué hablaba sobre eh, este iceberg de YouTube? ¿Cuáles eran los temas? Eh, realmente no, no recuerdo. Ya tiene más de un año creo que hablé sobre ese iceberg. Sí. Pero este... Mira, te bueno, por la... la porque ahí está Marina Joyce, está Florecita Dreams, no sé quién sea Florecita Dreams, a Florecita Der Games era un, un canal que hacía como videos experimentales, bien extraños, pero eran como había videos que parecían shit post, pero había otros que sí eran tan bizarros que te hacían sentir extraños, así te sacaban de onda. ¿Cómo fue lo que dijiste? Eh, eh, shit post. Ajá. Sí, es, es como humor absurdo. Ah, ok. Entonces, este como que sí sacaba varios videos así. Y por ¿Sale? decir el que está en medio no. de la miniatura, sí. es de Ads Inteligentes. Y supone que hay como un... Era una publicación de un tipo de, de Facebook que hablaba sobre un anuncio muy extraño que le salió. O sea, no sé si tú sepas que hay como anuncios de YouTube que duran cinco o seis horas. Sí, sí, sí. Que duran bastante. Entonces dice que... Él puso un video, estaba haciendo otras cosas. Puedo errar un poquito en cómo era la historia realmente, porque ya tiene mucho que la, que la vi. Entonces dice que en el video, en la ad, o sea, en el, en, en el anuncio, había una mujer japonesa, una mujer de, de origen oriental, ¿no? Sí. Entonces dice que veía que hacía cosas esa mujer, pero estaba enfrente de la cámara, ¿no? Y que en un momento, en determinado momento, la mujer, digo, llegó su papá del chavo este que cuenta la historia por Facebook. Y le dijo algo a la mujer que estaba en el anuncio. Entonces dice que le respondió a su papá este, lo que le había preguntado, ¿no? Su papá se lo preguntó, pero a modo de chiste. Entonces la, la persona en, la, en el anuncio, se lo ahora sí que lo, le respondió lo que el papá había preguntado. Y apagaron la tele y se espantaron y fue ya cuando... Este usuario publicó su historia en Facebook, pero o sea, tratabas como de, de eso mismo. Ok, y sabes que estoy viendo también que en ese primer video hablaste del canal del diablo, el este que era 666. Ah, sí, era una leyenda urbana. Sí, el canal de, inicios del, de, de YouTube. Sí, de YouTube. Sí, sí. Era buenísimo. un video, ¿no? Era un video de que según ponías 666 después de la barra de YouTube y te metía como un canal maldito. Exactamente, sí, un canal del diablo. Ese, ese tema, esa está buenísima y era inicios de YouTube como, como mencionas. Entonces estoy entendiendo que el iceberg en realidad, pues es como es como los tops, ¿no? O sea, al final de cuentas se cambia nada más el nombre de top, top o, por iceberg, porque eh, en realidad son no. historias, ¿no? No, re, no realmente, porque hay usuarios en YouTube que hacen icebergs y desenglosan cada punto de una imagen de determinado tema, de cuenta el iceberg de YouTube y tienen tal cual la imagen del iceberg y sobre ciertos niveles van como que desentrañando cada tema. Okay. Yo no yo pretendí no hacerlos así, porque aparte de que quedan muy largos los videos, no sentía yo que podía aburrir a la gente con abarcándolos de esa manera. Digo, hay videos muy entretenidos que, que desglosan así un iceberg tal cual, pero yo decidí no hacerlos así. Porque sí, lo que yo hago, pues sí se podría decir que es como un top, aunque sí es tal cual, ahora sí que este temas de, de un iceberg tal cual. Pero sí hay usuarios que, que ahora sí que sacan cada punto de cada nivel de un iceberg tal cual. Sí, porque mira, yo, yo le pongo a esta transmisión, le pongo podcast podcast Oxlack y en realidad es una transmisión. <risa> no, sí, lo, sí. no lo, no lo subo a a, este, a Spotify ni a ninguna otra plataforma como podcast, ¿no? Pero es como que la palabra va innovando el, el tema. Los, fíjate, los temas siguen estando y siguen surgiendo. No, no se acaban. Eh, pero si le cambias, va evolucionando cambiándole como el nombre. Y creo que, eh, que hiciste algo positivo en esta parte de, de que el top estaba ya completamente quemado por, por Doc Tops, por ejemplo, por Dross, que fue el primero que, no el primero, pero el que sí hizo famoso a los tops. Y su top 7, uh -huh. pues seguramente será el más recordado de los tops, ¿no? Junto con Doc Tops. Entonces, hubo en una etapa en YouTube en donde los tops o los canales de tops se hicieron súper famosos, súper populares. Ahora, puedes seguir la tendencia, pero si tú le pones tops, eh, ya parece un poco aburrido. Pero si le pones iceberg, sí suena súper interesante. Y, y puedes tener la misma, eh, la, la misma técnica que un top, ¿no? Sí, pues es básicamente eso solo que un poquito más extenso se podría decir ah, Digo, algo... la forma en como en como realmente se abarca un iceberg es desentrañando todos los temas que vienen en la imagen en una imagen previa a un video donde se, se abarcan todos los tópicos misteriosos sobre cierto tema sobre determinado tópico y yo creo que esa es la manera correcta de hacer un iceberg pero yo la yo la abarqué más, como dices tú, a, como si fuera un top, pues como de varios serie, Una temas. serie de, de casos, una serie de casos que están muy interesantes, veintitantos minutos cada uno, y te quedas, te quedas en el, en el video porque quieres ver la, la historia que sigue, eh, y, y, y tienes mucha, muy buena retención seguramente en estos videos. Sí. Sí, sí, sí. Mira, Osama Bin Laden dice que ¿Cuánto tardas investigando un tema para hacer un iceberg? Se supone que entre más baj bajes, menos conocías la información. Sí, se puede decir que es menos conocida o más, más oscura o más. más aterradora, dependiendo del tema de que, que se abarque. Ok, ya te entendí. Entonces, en los icebergs que haces, no, no empiezas como del más. Eh, ¿Como que del menos perturbador al más perturbador o si sí lo haces así? Este, no siempre, no, no siempre, a veces sí, pero no es, casi no, no es la fórmula que ocupo. La, la fórmula que, de, que ocupas más o menos también es como crepipastas, ¿no? Es como una combinación entre crepipastas y, y iceberg, ¿no? Y, y has saca, ha sacado tu propio estilo, y ¿sabes qué? También he notado mucho, que llama mucho la atención y que a la gente parece que le gustan mucho son tus, tus miniaturas. Eso te ha dado muy buenos resultados, ¿no? Pues creo que sí, digo, eh, pues trato de como de eh, como que dar a entender lo que viene en el en, en el video, ¿no? O sea, como que dar un poquito de información de los temas que vamos a abordar, y por eso los, los pongo así. Digo, a veces sí ocupo clickbait, digo, a veces, rara la vez pongo un circulito o una flecha, pero sí trato de hacerlos así como abordándolos, bueno, poniendo los temas que vamos a abordar en cada, en cada video. Aquí vemos, por ejemplo, el iceberg de sabritas. Cuéntame sobre el iceberg de sabritas. Yo creo que mucha gente quiere saber qué casos perturbadores hay con las sabritas. ¿Qué pasa ahí con las sabritas? Pues, en ese video abarcamos de, ahora sí que de todo, pusimos, este, hablé desde el origen, sobre leyendas urbanas de ciertas frituras, o sobre, por decir, el tazo maldito que, supuestamente en los noventas, creo que Ajá. me parece que en la primera colección de tazos que salió en México, que fue de, de los Looney Tunes, este, había un tazo que estaba maldito, que supuestamente traía una entidad demoníaca, ¿no? Era el, el tazo... ¿De ¿Qué tazo Es número uno uno de delvira, me parece. Ah, el del delvira, a poco, esa es una creepypasta, ¿De ¿dónde sacas las creepypastas? Yo ese, ese tema me lo este me lo pusieron en yo creo que en un comentario anterior a este video y yo no yo no lo conocía. Entonces, ya investigué y vi que hasta hay un podcast donde hablan de, de este tazo maldito, ¿no? Un tazo sobre maldito. cómo cómo hubo una mini-histeria mini, eh, mini histeria por ese tazo, ¿no? como que todos los niños no se querían topar con ese tazo y si te lo encontrabas tenías que hacer como un mini-ritual para que no te hiciera daño, ¿no? Elvira, supuestamente que tenías que darle besos o algo así para que no te no te hiciera daño la entidad demoníaca que venía en aquel en aquel tazo ese tema sí no me lo sabía ¿eh? ese del tazo, maldito, sí es el delvira que está abrazando ahí un perrito eh, sabritones son cartón, ¿Cómo? ¿qué es eso? ¿qué es de sabritones son cartón? ah es que ¿Eh? es una supuesta es una leyenda que se decía sobre los sabritones que por qué estaban tan baratos y que por qué eran tan, tan raros, ¿no? o sea, se decía de que eran de cartón supuestamente hubo un, como una tipo de investigación que fue más que nada una como una difamación ante sabritas sobre que supuestamente era una materia prima que, que no se ocupaba, o sea, se ocupaba para fabricar diferente tipo de frituras, y que esa siempre sobraba, o sea, siempre quedaba como que hasta abajo de los, de los contenedores donde hacían las demás frituras, llámese chetos, llámese sabritas, y siempre quedaba hasta abajo esa, esa capita, entonces esa capita la volvían a, a freír y salían los sabritones pero era, pues ahora sí que eran muy, muy dañinos, ¿no? Sí, era como los de... residuos de todos los otros, ¿no? Ajá, entonces se dice que por eso era tan barato y que por eso sabía tan, pues tan raro, ¿no? Porque los sabritones, pues, si te pones a pensar si sí son diferentes a cualquier otra fritura de, de la familia de sabritas, es como que algo muy, muy, este, muy en específico, no se parece a los chetos, no se parece a las papas ni a los doritos, es algo como que muy, muy, este, muy único, ¿no? Oh, pero están buenos, ¿no? ¿No? ¿Tú, ¿Tú tomas? Sí. una ¿No vez que en las fiestas siempre ponen sabritones con salsita <risa> y están buenos, ¿no? <risa> sí, es el mejor momento, cuando más saben ricos. <risa> en las pedas ponen sabritones siempre, <risa> <risa> en las bolsas grandotas de sabritones. Entonces, sí, siempre ves... hay presentaciones... Siempre son presentaciones grandes, también era como que el misterio de de la de esa leyenda urbana, ¿no? Pero sí, pues los sabritones no son, digo, no, no es como que mi fritura favorita, pero sí, sí saben bien, están buenos. Están buenos. Oye, ¿y qué cosas se han encontrado dentro de las bolsas de sabritas? Porque ese es otro de los temas que tocas ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, pues han encontrado pues, diferentes cosas, diferentes cosas. Hay gente que encontró este... Uñas, hay gente que encontró Este, encontraron una bala Se dice que encontraron una rata Una vez Una rata, una y rata. de hecho hay un video Recientemente de TikTok Donde en unos doritos se encontró Como que una rata frita O sea, no. se ve el esqueleto ya de una De una rata no Y no es manches. video, es el, es nuevo el video O sea, es reciente, no tiene mucho que salió Sí No manches, ¿no? eso sí Estaría muy raro encontrarte ahí una uña, una uña del dedo gordo del pie, imagínate todas esas, con hongos todavía, la, la uña, este, ratas, es que qué impresionante encontrarte un, una rata, o sea, pero denunciarías, ¿no? Y ganarías seguramente. Pues depende, porque pues, la empresa puede, puede argumentar de que, que pues, la, metiste. la metiste tú, o okay. que sería como que un proceso de investigación muy, pues sí, como... Largo, Pero si, si apareció realmente en tus abritas, debería estar como, como frita, ¿no? O sea, debería estar como que ya procesada, así como si fuera la botana. entonces En Estados, que, Unidos, Estados Unidos se ganan más demandas de ese tipo, ¿no? Sí, sí, yo digo que sí. De hecho, lo que te digo que se encontró una bala fue en, en Estados Unidos. ¿Una fue bala? Por la empresa Lace. ajá. Sí, tal ¿Una? cual una bala no sé si fue una mera travesura de un trabajador de ahí podría ser ¿O una bala perdida no sé porque ahora sí que en la imagen se ve como que está como que está golpeada la bala o no sé ¿Ah, se, sí? ve, se mira rara sí pero digo que sí es muy común de que pasen ese tipo de cosas oye pero no te tardas en investigar todas estas historias y a la, a hacer el guión? Pues sí, bueno, tardarme, tardarme, no. Más que nada es como conocer, saber qué tema voy a, voy a abarcar. Y ya mediante eso, pues ya trato de desenvolverme más en lo que voy a, voy a hablar. Muy bien. ¿Qué pasó cuando llegaste a tus primeros 100.000 mil suscriptores? Eh, pues, pues fui, <ríe> sí, fue emocionante, fue fue algo muy muy padre. ¿Tu placa la tienes colgada ahí cerca de donde le editas? No, no tengo placa, no me la ha querido enviar YouTube. Ah, caray, ¿por ya qué? Ya la solicité como tres veces y no me dicen que no soy parte del del ¿cómo se llama? del programa de de premios, algo así se llama. Ah, caray, que ¿por qué? El, no sé. Voy a hacer un iceberg de Tristan y voy a poner esa información en lo más, <risa> más profundo. <risa> Muchos me han dicho que haga un iceberg sobre mí mismo, o sea, un iceberg sobre, sobre traistante error, pero sí. este, pues sí, pues podría poner este tema, pero sí, o no, no, ya me negaron la, la placa tres veces y no ya no, ya no he querido, ya no he querido solicitarla de nuevo, la verdad, porque pues sí es algo como que. Pues frustrante que no te. Que pues no, claro. Que te la nieguen, ¿no? Pues claro. No puede ser que, que te la nieguen. Y no sé, o sea, no sé también cuál es, ha sido su. La contestación del por qué no te la han dado, ¿eh? O sea, porque entonces. Pues me han dicho crear, que porque ¿no? he tenido relación con, con canales, así me, así me lo han puesto, relación con canales que han tenido faltas por incumplimiento de, de derechos de autor, algo así. Pero que han tenido problemas, entonces No sé a qué canales se refiere Sí, a o, qué se refiere a correlaciones qué? Ajá, porque pues no yo, yo sí he tenido como que strikes y todo eso Pero sí. ya hace mucho tiempo Bueno, ahorita tengo un strike de hecho Pero pues esa es otra, otra historia Ese lo voy a poner antes del final En, el, en mi iceberg de Tristan Que tienes un sí. strike ¿Por qué tienes un strike? <risa> es que en el iceberg de, he abarcado un tema, no sé si lo has visto, que se llama perros actuando como humanos, o animales actuando como humanos, entonces hice un iceberg sobre ese tema, y ocupé una imagen que encontré en, en internet, entonces, este era, era como un dibujo de un artista, en un, era como un arte que, que era sobre, era un dibujo, Uh -huh. Era un dibujo sobre el perro que come ser con cuchara No sé si te acuerdas ah, de esa Ah, sí, sí, sí de historia, este, ¿no? uh -huh. ajá. Entonces este, tenía la firma del artista Y a mí se me hizo fácil Como que quitarla para Hacer como Como PNG la, la imagen Ajá Entonces este, pues me lo reclamó el Ahora sí que el, ¿El artista El artista ajá, Me lo reclamó y me puso un strike y me dijo que pues pues que no no para que no hiciera eso, ¿no? Que respetara al artista. Y pues ya, ya ahora sí que ni, ni para qué ponerme al tú por tú. O sea, y, si es su imagen, pues no, no debo de, de, de ponerme a, al brinco, ¿no? Por eso ya decidí quedarme con el strike, no decir nada y, y ya. ¿Sí? Afortunadamente ya, ya casi me lo quitan. Fíjate que ese, ese fue también otro de los, de los videos que gustó mucho, es de los perros actuando como humanos, ¿no? Sí. Estamos viendo esos videos de dónde los sacaste. Ese video lo saqué de Facebook. ¿Y cómo se te ocurrió hacer ese video, este video de, de perros eh, actuando como humanos? Pues es un. Es un fenómeno, o sea, como que esto, bueno, yo lo, yo lo catalogo así, ¿no? O lo digo así en mis videos, que es como un fenómeno actual, como que varias experiencias de personas que, que dicen que sus perros actúan extraño, que los han escuchado incluso hablar, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante después de una anécdota de un tipo que compartió en, en su Facebook que decía que sus perros estaban comportándose raro, ¿no? que estaban como que juntándose en las noches, ¿no? Dice que él tenía varios perros, que tenía como cuatro perros y que empezaron a, a comportarse raro, ¿no? Que a veces se levantaban a la madrugada al baño y los veía así reunidos como en círculo en su sala, ¿no? Que estaban como que charlando, o sea, se escuchaba como que estaban murmurando algo, que sí. eran como chillidos o, o balbuceos, pero que se entendía que estaban como charlando entre ellos, como planeando algo, ¿no? Entonces, se me hizo interesante ese tipo de, como que ese ese fenómeno, o, o, o no sé cómo llamarlo, y me llegaron, me empezaron a llegar historias sobre eso mismo, y fue cuando decidí hacer como que esa saga de experiencias extrañas con perros, actuando como, como humanos. Exacto, mira, de todo lo que hemos hablado sobre tu canal, no, no hemos visto de fenómenos paranormales, en realidad tú... Tu canal eh, eh, sí se refiere a meras historias, ¿no? Historias de terror o creepypastas, podríamos llamarlo, ¿no? Se podría decir, es que creepypastas es más como, como historias creadas, ¿no? Ándale. Y ahorita, por decir, lo de los perros, pues son anécdotas o relatos que me manda la gente sobre vivencias que ellos mismos vivieron. Entonces, este, bueno, yo diría que no es como creepypasta como terror entonces completamente sí como relatos como relatos ¿verdad? sí relatos exactamente como relatos eh, dónde dónde la gente te manda comentarios porque para mí fue difícil tuve que buscar tu correo eh, porque en tus redes sociales no, no estás en Instagram no no tienes como el personaje no y no sé si tengas una cuenta en Facebook sí tengo página de Facebook y pero en sí, el correo está en el canal, ahora sí que en la descripción del canal. ¿Y por ahí te escribe la gente al correo? Al correo, ajá. Damos en la descripción de cada, de cada video, pongo la ahora sí que la información de contacto. Ah, ok. Entonces ahí es ajá. donde la gente... Sí, yo la, busqué la información de tu canal, tus, tus redes sociales y estaba también tu, tu correo y dije a ver si lo ve, a ver si ve el mensaje porque no tengo otra forma de comunicarme con él. Y afortunadamente sí te, te llegó el, el correo. Sí, sí, lo vi. Es que, ahora sí que, como que, sí ve los, lo, me llegan luego, luego al, al teléfono los, los los correos que me llegan. todos siempre los ando viendo. Y cuando vi que eras tú dije, ¿qué onda? Me sacó de onda. Sí. Yo, bueno, me sacó de onda en, en el buen sentido, porque te digo, yo te conozco desde, hace muchos, muchos años, desde lo de extra normal y pues sí, o sea sí por eso me di cuenta de que me habéis escrito pues pero pasé. siempre soy al, al tiro de, de ese tipo, bueno de los correos que me llegan ah pues fue bueno, pasando entonces a esto de, de los icebergs y de de extranormal, vamos a hablar precisamente de ese iceberg de extranormal, lo estoy buscando aquí, pero no lo encuentro eh, no, ese es que... lo lo eliminé, ah eliminaste sí, de, de extranormal, sí lo había visto aquí eh Sí, está en mi otro canal que se llama Creepy Stan. Ah, ¿tienes dos canales? Sí. ¿Y subes, la, subes los mismos videos? No, no, ahí subo, ahora sí que videos eliminados o, o así. Pero en este, en el es el que tienes más suscriptores. Sí, sí, en el otro tengo 50 mil o 60 mil, algo así. Ok, ¿y por qué ese lo, lo eliminaste de acá? ¿Tuviste algún problema? Es que como tenía el strike, el que te digo, sí. entonces este, como en ese video de extra normal tengo videos de, del programa, investigaciones, o sea, puse fragmentos de las investigaciones. Sí. Dije no vayan a, no quiero correr el riesgo de que me pongan un strike y ya tener sí. dos ya es pues bastante estresante. Entonces por que... eso decidí eliminarlo y subirlo al otro canal. Qué raro porque yo cuando revisé hace rato tu canal lo vi, pero entonces yo creo que tuve que haberlo visto en, en tu otro canal, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí lo viste en el otro porque ya lo eliminé desde la semana pasada, me parece, o antepasada. Sí, eh, cuéntame sobre ese iceberg, ¿Qué, ¿qué temas tocaste en ese iceberg de extranormal? En el iceberg de extranormal, a ver qué temas... Um... Como investigaciones, pues, que se salían de lo, de lo normal, ¿no? Fuera de lo, de lo ordinario. También, de hecho, abarqué tu, tu polémica que tuviste con ellos. Eh, abarqué, un, o sea, abarqué un tema que, pues, a mí yo no lo conocía. Me perdí de, de ese programa, yo creo, que era que tenían como una sesión espiritual con el fantasma de Polet no sé si llegaste a ver ese episodio, uh -huh. entonces a mí me sacó mucho de onda ese, ese episodio de Extranormal, porque yo no lo conocía, y se me hizo como que, pues muy atrevido de su parte, a hacer eso justamente cuando estaba el tema de, pues estaba el tema reciente de Polet entonces para mí se me hizo muy, pues muy, muy fuerte que hablaran sobre la niña así, porque claro. la supuesta medium, o la medium, digo, no sé quién, si hay alguien en la audiencia que crea en, eh, en eso, pero supuestamente tenía contacto con Paulette y le decía que, que ella estaba muy confundida y que estaba como que aterrada. Entonces, como yo personalmente, pues no creo mucho en eso, pero se me hizo pues, una falta de respeto, sea real o no, sabiendo que era reciente ese, pues ese. Ese tema, ¿no? ese Es que no sé si llamarlo crimen, pero era reciente el tema y no se me hizo correcto que lo abarcaran de esa forma, ¿no? Sí, ¿no? Completamente unos charlatanes, esos tipos de extranormal. Eh, fue bueno, tenías buenas vistas, me parece, en ese video, ¿no? De extranormal. Sí, tenía como... 300.000 mil, creo. Sí, ese, los dos icebergs. Porque eran dos partes. Entonces, pues sí... Sí, abarqué ese tema, abarqué también una investigación donde entran en a un cementerio y se encuentran a un, como un brujo negro que estaba haciendo ahí varias, sí. varias cosillas. Y no recuerdo qué otro tema, a abarqué en ese video, pero sí, esos fueron como que los más destacados, más, más destacables. ¿Tú crees en los fenómenos paranormales, en los fantasmas crees? Sí, o sea, sí creo que como que hay algo más de lo que podemos ver. ¿En los extraterrestres crees? Sí, que nos visiten, no lo sé, pero sí, de que existen seres en algún otro universo, creo que sí, por pura probabilidad, creo que sí existen. ¿Y en Dios, crees en Dios? Sí. sí, sí ¿Eres sí, religioso? ¿tiene, ¿Profesas alguna religión? Pues soy católico por, ahora sí, por que me inculcaron la religión, pero... Realmente no soy tan devoto como, como se podría decir que alguien es católico, entonces no soy tan devoto como podría serlo, ¿no? Sí, entonces los temas paranormales sí, sí crecen ellos y todo. ¿Te dan miedo los temas paranormales? Mm, no, no me, o sea, no, no, no me dan así tal cual terror eh, escuchar historias o, o ver videos, pero creo que sí sí me llegaría a dar miedo encontrarme con algo realmente fuerte, o sea, como una aparición tal cual, porque he escuchado historias de familiares o de amigos que, que han visto así tal cual un espectro, no una niña ahí en el cuarto, o que ven un fantasma de una mujer o así, que la han visto tal cual, yo creo que eso sí me daría miedo, si sí me sacaría de onda. O sea, Pero... te ha sucedido un fenómeno paranormal? Cuando era niño vi algo raro en, ahora sí que en mi habitación, eh, tenía como 10 años, y acabamos, acabamos de llegar, o sea, mi familia y yo acabamos de llegar a la casa en la que vivimos actualmente, y me acuerdo que, creo que acaba de llegar de la primaria, o algo así, entonces estaba en la sala, mi casa es chiquita, no, no es muy grande, estaba en la sala y enseguida está mi cuarto, entonces yo tenía cerrada la, la puerta de mi de mi habitación y estaba en la sala en la sala yo, yo estaba viendo la televisión y escuché clarito cómo cómo se se oía algo dentro de la habitación yo creí que era mi perro pero volteé y estaba mi perro al lado de mí entonces dije qué onda y fui justamente para la habitación pero antes de entrar y abrir la puerta me pues como que tuve un mal presentimiento tuve un sentimiento raro entonces para abrir la puerta te das cuenta que era ese tipo de puerta que tenía antes, tenía como el tipo de manija que tú la, tú la aprietas así y la bajas para abrir. No sé si la recuerdas, son viejitas, esos, ese tipo de, sí, sí. de cerraduras. Sí, sí. Entonces esa cosa, esa cosa se le había caído por, por abrirla y cerrarla nada más. Entonces nada más tenía el hoyo, tenía el puro hoyo. A mí me dio nervio o me dio miedo abrir la puerta, pero fue un miedo así... Inexplicable, como que entró de repente, ¿no? Y lo único que atiné fue a, a asomarme por el hoyito, así asomarme, ¿Sí? para ver qué, qué era lo que originaba el ruido, y del otro lado veo tal cual un ojo viéndome del otro lado de la puerta, y era un ojo así, pues, ¿Listo raro. O no un ojo, así como si alguien me estuviera viendo desde dentro. Sí, como película de terror, ¿no? Que se asoma por el orificio y ve el ojo de, del fantasma sí, o algo así. Y sí, me saqué de onda, o sea, ahorita recordarlo porque estoy oscura es en mi cuarto. Sí. Pues sí, me saca de onda un poquito. Y este, pues sí, nada más me salí al patio, esperé a mi mamá porque estaba, estaba solo nada más con mi perrito. Y ya, ahora sí que le dije a mi mamá y como que pues sí me creyó y no me creyó. Y pues sí, me dio mucha, me sacó mucho de onda esa vez, pero fue lo único para, bueno, una de las pocas cosas paranormales que he vivido, yo creo que la más fuerte que he vivido, porque sí, yo me acuerdo tal cual del ojo, cómo era, y pues es una de las vivencias que he tenido con lo que yo creo fue paranormal, digo, no sé si fue otra alucinación o bueno si fue como que algo formulado por mi mente, pero pues no ha tenido como que otro episodio similar como para decir que fue algún tipo de problema eh, natal o algo así. Sí, exacto. Ese, ese punto también lo voy a poner dentro de mi iceberg de Tristan. Estoy pues sacando <risa> sí, información para mi video de... el iceberg Es más, mejor le voy a poner a esta transmisión el iceberg de Tristan. Para Margarita. <risa> ya, ya te di muchos... Este, Ahora sí que muchos tópicos para, para el iceberg. Para temas. el iceberg. sí, claro, completito. Eh, te iba a preguntar, ¿has visto los videos de los exploradores paranormales que están muy de moda? Eh, ¿Cómo? ¿De quién? Pues de los exploradores paranormales, ¿eh? estos que hacen transmisiones en la noche, en panteones, en casas abandonadas y demás. Eh, he visto los de Omar Cruz me parece. Ajá porque hablé de él en un, en un video, Ajá. y sí son, sí son buenos, son entretenidos, yo no soy mucho de como de ver ese tipo de contenido, pero porque mi papá sí los ve, como que sí es más fan de ese, de las investigaciones paranormales o de exploraciones a lugares como abandonados, pero están buenos, son buenos, son entretenidos, solamente que verlos en vivo sí es como que muy largo, porque como que Tienes que estar viendo, a ver si ves algo, a ver si se vio o oh, se me asomó algo por ahí. Si sí es un poquito, pues, cansado verlo así, en vivo. Sí. opinas que estos, esos eh, transmisiones son reales o son falsas? Yo digo que sí son reales algunas, o sea, como que sí se puede llegar a ver algo paranormal, pero pues no... No diría que, pues, todas son, son auténticas. Muy bien. ¿Qué youtubers ves? ¿Sí ves a youtubers? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué youtubers ves? ¿De terror? No, no, no, que, que tú veas contenido en YouTube. ¿Qué youtubers ves? ¿Qué, qué, qué videos ves? Ve mm, muchos canales de críticas, como de... Sí, como de críticas, como Sergio de como hay un chavo que se llama Ricardo Alcaraz, pero ya es contenido como más este, sí, un poquito diferente a lo que acostumbramos nosotros. Claro, sí, sí, claro. El contenido que tú veas es, es tus intereses. Sí, pues más o menos es ese, el de críticas o el de resumen de películas. También están muy buenos, como el Fede Lobo, o, o te lo resumo así nomás. Algo así se llama ese canal. Uh -huh. Más o menos ese es el tipo de contenido que veo de películas, de críticas, ¿Qué, críticas uh, qué? ¿qué tipo de críticas hacen en esos canales? como a personalidades de internet a videos de tiktok a, a todo tipo de, de personalidades de internet más que nada como a tiktokers o, o gente por decir a este Carlos Muñoz que no sé si lo conozcas sí, sí. que pues como que tuvo mucha polémica los últimos meses entonces hacen videos referentes a él criticándolo y haciendo ese, como que ese tipo de contenido me llama la atención, ¿Y a ti te cae fuera, gordo, fuera del terror. ¿Te cae gordo Carlos Muñoz? Pues creo que... <risa> creo que sí. Pues es que, pues, por decir, hay, hay gente en internet que, pues sí, te puede sacar de onda, ¿no? Por, por su sí. actitud, porque son prepotentes, porque, porque hacen, pues, contenido medio raro extraño, bueno, me refiero raro, extraño, en cuestión de que, pues, da como que un poquito de cringe, pero, este, pues, Carlos Muñoz, pues, ya como que se mete un poquito más en los terrenos que, pues, no son muy, este, es que ni sé cómo decirlo, pero digamos que, pues, no muy legales, ¿no? Sí, bueno, sobre los icebergs, eh... ¿Tienes planeado uno aquí en exclusiva? ¿Cuáles son los icebergs que vamos a poder disfrutar eh, en los siguientes? ¿Próximamente? Sí. Eh, pues tenía planeado hacer varios icebergs sobre estados de la república, como que de diferentes entidades federativas, o sea, como que, sí, diferentes estados. Ok, eso, eso sería bueno, ¿eh? Está, está bueno. Lo de los icebergs. ¿Cuál es tu siguiente video? Eh, voy a hacer la parte 3 del iceberg de la Ciudad de México. Eh, ¿Quién sabe cuántas partes tenga ese iceberg? Porque, pues, es muy, como que muy extenso, ¿no? Y como sí. que trato de abarcar los temas y sacarles el mayor jugo posible para que la gente entienda bien el tema que, que vamos, este... Pues, que estamos hablando, ¿no? Por eso también luego creo que por eso no abarco tantos temas en un solo iceberg, porque trato como de abarcar bien cierto tópico, ¿no? Pero sí creo que el próximo video será sobre la parte 3 del iceberg de la Ciudad de México. Ya tengo varios temas ahí, que probablemente van a estar en el, en el iceberg, entonces va a estar bueno, va a estar muy bueno, espero subirlo el domingo. Perfecto, para ya estar concluyendo, eh, ¿qué... ¿qué piensas para el futuro? ¿qué quieres hacer para el futuro? ¿a dónde, hacia dónde va tu canal? ¿o qué quieres hacer tú profesionalmente? profesionalmente me gustaría como empezar a hacer este, cortos de terror o como empezar a hacer historias, pero ya como en el lado pues ¿cómo se podría decir? porque iba a decir audiovisual, pero pues es lo que hago actualmente pero sí, como más dedicado a los... ¿Al cine? Ajá, se podría decir. Bueno, no tan tan profesional, pero sí como hacer cortos de terror o mini historias. Así ya con... Ya con este actores, ¿no? Ajá, <risa> Exactamente. Sí, a mí también me gustaría, fíjate, también pienso lo mismo. Como que a futuro hacer eh, historias de terror, este, cortometrajes... Incluso participar en, en varias, ya que siempre hay festivales y cosas así, como participar en eso. Mm -hmm. y pues yo creo, yo te deseo que, que cumplas tus, tus sueños, que te siga yendo bien, que crezcas mucho, que es llegues bien. a ese millón de suscriptores, que sigas con los icebergs porque te están dando las vistas y no sueltes el tema mm -hmm. para que crezcas mucho más rápido. ¿Qué le recomendarías a la gente que, que te ha escuchado esta noche, que ha conocido tu historia? Y que al igual que tú quieras hacer contenido de terror. Pues que... No, es que es medio difícil, porque cada tema... Bueno, cada persona es como que diferente... Es, pues cada caso es diferente, ¿no? Pero yo creo que sean constantes. Que sean constantes y que a pesar de que al principio no vean resultados, pues... Sigan haciendo y haciendo contenido. Y de hecho es bueno tardarse un poco en que te llegue la gente o sea en que llegue público a tu canal porque así mejoras porque si te llega público en tus primeros videos pues al menos que seas muy bueno editando y tengas muy buena narración pues te va a seguir la gente porque si no pues van a hacer videos como que a lo mejor no se va a quedar la gente ¿no? porque no van a ser muy buenos muy buena tu tu forma de hacer videos a lo mejor también tu edición no va a ser tan buena entonces yo creo que eh, YouTube es como de llevártela tranquilo al principio para aprender a hacer las cosas y ya después poquito a poco va llegando la gente, y te vas haciendo de una audiencia, al menos así fue para mí, aunque también pues vale decirlo que pues también se conjuga la suerte, un poquito de, de fortuna para que estés ahí en el momento indicado para que te llegue, para que te llegue audiencia, creo creo que así se podría decir, que es como que la manera en que yo yo salí, este, bueno me di a conocer y puede que le sirva a alguien más ¿Estás pasando por tus mejores momentos? Pues ¿Hasta el momento? ¿Hasta la fecha? Pues creo que sí, aunque espero que haya todavía mejores momentos Claro, seguro También. que los va a haber, mientras sigas echándole ganas el trabajo recompensa a todos, ¿no? Entonces, claro que, que vas a tener más, más cosas padres en tu vida. Te agradecemos mucho, Tristan, que nos hayas acompañado esta noche, que nos hayas platicado, que hayas aceptado salir a cámara y que nos hayas contado pues, muchas cosas de tu vida. Ya tenemos mucha información sobre ti. Y eso, <risa> creo que le agrada a la gente porque no, no conoce bien a las personas que están detrás de los canales de YouTube, eh, que hacen narraciones o, hacen, o cuentan las historias. Y pues la gente que, que te conoce, que quería verte, pues ya sabe más cosas sobre ti y seguramente eso hace que atraiga más eh, tu personalidad a, a, al canal. Te agradezco mucho mi hermano. ¿Algo último que quieras decir antes de despedirnos? Pues gracias por la entrevista, gracias por tomarme en cuenta. es Ahora sí que es un honor que estar hablando contigo porque en serio yo veía tus videos con con varios primos, hace, hace años, y, pues, es muy chido, saber que, desde que me mandaste el mensaje, es algo muy padre, la verdad, porque eres un, una leyenda de, del YouTube, bueno, de, de los misterios, de videos de misterios de YouTube, aquí en México, entonces, pues, muchas gracias por eso, gracias por la oportunidad, y, y, yeah. no, gracias, no soy mucho de palabras, es, Está bien, bien, gracias, entonces, que te sigan en donde, en tu canal de YouTube, en tu página de Facebook, ¿cómo estás? Igual como Tristan Terror, también en, en Instagram estoy como Tristan Terror, igual en TikTok, apenas me abrí TikTok, voy a estar subiendo ahí uno que otro video, pero así síganme en todas las redes, estoy como Tristan Terror, y pues búsquenme y vean los icebergs. Muy bien, ahí está, el, el, el rey de los icebergs. Tristan Terror, mandamos un abrazo a toda la gente que nos estuvo viendo en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram y en YouNow, les agradezco que hayan estado aquí, descansen, buenas noches, mañana nos vemos igualmente en las redes sociales y el, por la noche seguramente estaremos aquí haciendo la transmisión de Encuentro con lo Desconocido, gracias a todos, descansen, buenas noches, buenas Salud. noches que están, gracias, hasta luego. Gracias Oslac, nos vemos. Bye. Gracias a toda la gente que estuvo con, con nosotros, conociendo a Tristan, platicando. Eh, voy a seguir invitando a personas que, que sean interesantes, que quieran conocer. Y vamos a tener muchas noches padres con nuestros invitados que hablan de todo tipo, ¿no? Ya trajimos a, a una medium, ya trajimos a un chico de terror, ya trajimos a alguien de lo paranormal, a alguien de la ufología. Vamos a seguir trayendo personajes que hablan sobre estos temas, para que ustedes los conozcan más, les hagan preguntas y demás. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y mañana nos vemos. Subí un video nuevo al canal de YouTube, así que les agradecería mucho si van y lo ven y me dejan un comentario. Y mientras tanto buscaré, buscaré a nuevas personas para que vengan al programa, este podcast Oxlack. Y obviamente cuando venga Melissa, pues sería Moco, Moco, o si no, la rajada peludona los quiero mucho, descansen hasta mañana chicos, buenas noches bye bye gente un abrazote, gracias Beatriz, gracias a Jacqueline gracias a Bárbara Méndez a Tony Cervantes también, mil gracias chicos gracias por ese apoyo, hasta mañana Gracias a ustedes, Karen Castillo. Gracias a ustedes por, por estar aquí en las transmisiones, por apoyarme con los superchats, gente. Gracias. eso De eso vivimos los, los que transmitimos. Así que échenme la mano con los superchats, gente. Gracias por las estrellitas allá en Facebook y gracias por su participación, por estar comentando, por eh, recomendar las transmisiones, el canal. Los quiero mucho. Descansen. Hasta mañana. Gracias, Lupita. Un abrazo. Gracias, Jorge, Gracias, Jorge, Gracias. gracias.